Ligmelen la rawe, ralambri, napotacho bajunig estivile, ale bawi manigchi, machile, pebilepi barco chulgo, ale, ligue oyerme yerme, ale barcochi chi simibligo, ligue estable similgo, ale barco chi, alwe ralambri yuga, alikorega natle, cochillenas ti es usi, ligare barco chile, ale yogchi, tiberia sika simibme Alia be lege, napu al huehue, alge bani? napu esusi cheliera y alge Lige Ligue machisaca, tabliastico liga ruevo ne oyerme. susi o yerme. Su guabga al huehre alamrjimole, barcochi, ligue simibale kar capernaumi aneliche, anelichi susi yamia. Ligue más seba aliasale alia sale Ligue al huera rukele. muevenirame Mueven irame. muejena. Esus y Neka Neca rabichiani. Emi echi yaga e yena. Racho se marga vos pa emi al napune ya. Table rahu pego am meka con naliga nochalia. Go am ca a ver la alwe a ver la natli napunehi alwe napunawa parevugachika. Alwe a, ryo, pare a la, la natli chapsuka ranabib mochimla emi Alwe natli a ver la ju, ame. O no rumka weta salgati alwe yuga. Liko alwe larambrika rega anele. Choni huramwe napuriga napurigala chapipoa alwe natli. Lige es usica sí carrega anele. Onorug meca penas kigru napuriga la bischigwa rachalira rachalila napu onorug mehurali. Liga Nile, alweda ramli. Newago pevo ne aurilte, natra alwe nochli, we sematri, napuriga raite parra mwen. A ja, lige ko rauyerwa alwe muena talira. Yusimorago mwe, Moisessika newale vile nochli sematri. Napurgana remli nilge al yamo Ale Moisesi y alego ame reugachi nerugme. mana anilim nile. Rega ani ne rugme daichli. Moesusika chusime orago. Esusika anile. Neka la oka nigru. ne bani nerugru sigme. Napu Moisesi yaliru, alweka pego a mi nile. Uche bilerca, Neonora, onorugme si Nehia. nejía. Onorugme Nira Bani, al hu, ju, al dio, napu Ligue, al hueca ya huichimova mochigme. Lige rarambrica Anele. nile. Rura, Ramwe Lige es usica hele. Nehu alwebani napuarwan napu alwane ramri napu rauyera, napuani, nesenbi rai huerga vestermla. Tablesine lwimla, lig tablesine baramumla. Novi rachgo rachgoitego nechi, napu newane. Abrigachgo tableu yermra emi nechi. Neonora onorumme ya nechi nochli, ligue ramri. Ligne yugano kismra alwera ramri. Ne tabre mabumra alwera ramri. Ne ragu irmra alwera ramri. Nere Gachka nawakru tasepe Napune ne guanli ne Neka Ne ka ra ne guamia nahuacru, nahpunaski alwene honora, nahpune chi jurari. Alwene honorka nahki, huesi ne alwera ramri, nahpuyane chi. Onorugme napurgasku Napurga Kura, Ahanbra, Napu Lige Onorugme Gusti Orachi, Alwera ramri Yuga Neonora Onorugme Kanaki, subabga Alwera Ramli, Napu Eki Oyera Mehunechi, Napu Onorugme Inorahune Nekaku Ahanirma, Alwera Ramli, Napu Lige maguguchi Kachi llegawi. Alwera Ramli Kaiprelma, Onorugme Yuga, Parugachi Senbi. El judío es susi saila ni ragra napugiti bonepi regan ilme esusi. Nehubani rebugachka nagwagme. Lige rukega harga, bopi anile. Tachesusi, huyerio alwe o inora. wera macham ke yerio nora. Lige huera machia yerio yera. A ligue cochoniga rebugachka nawagme coripche. Ligue regane helle esusi. Marewa alieti raicha. Table Tabre Weso ne'chi. Tabre Bayesaka Onorugme Alweda Lamri. Alwe onorugme Napunechin Hura Padew Gachka Uchechwa kuahanrimra Alweda Lamri, Napulig Seba Raweli Onorugme Nawamli Gustio rega Regani Musali Alweda Weya Napu Ruyame Nile Napu Anele Onorugme. Onorugme venirmi wabga alweda lamri. Alwen Napura beni onorugme rachalira. ligge Napura Namka Beni mehun. <todicción> Alwera ram hukru napunechi oyera mehun. Hen attable wesie no onorugme. Penecho Neka napunrugmehti aleka na uganpa. Penecho hukru onorugme tegme. La nera charira. Al wera napura uyera nechira chalira. Lige napulegwa napune nura. Al la yugas mel senbi Ne hukru napuriga alwebani aurine napuriga la espregua genagachi. Alwebani huevani napugo ale, al hue emin ya mochigme. Mana anelime. Al huevani napugo ale, vilena guakigchi, yenega, table catable yale yuerli, al ramli raramli, napuriga sebamra rebugachi. Ne hukru napu parebgachka Lige alwera ambri Napura Vishigmehu napuneruye Neru ye. Ka la rasen aminabi anele. Neka napugavani hu. Alwe napribugachka naware. Vilerio yebani go saka sendviraga niraga hukru. Yeva para Ligneca nebo nezapara nehigru, na purigame elibuane na purigarraramri jena huichimobes pregme puyasmrachatribowechi. wechi. anile esusi. Lige arraramri jureo, weayoga raichle aboi pika. Lige anile. Churigabo nezapara nehimre piche yerio naprigago purigago melararamri. Arrariga anile napuanile namreko na esusi. Lige Esusika Aminabi Anile. Neka Rabishanigru. Emi tabre saka nesapara. Ne, ne napunawagme hu Ugachka Naprigario Neraga. Lige tabre Bahisaka ne Elra. Lico emi Tabre onorugme Arwara Arwegme Nimra. Tabre rana onorugme yuga. Pilerio napunes aparaguyame yamehu Ligne elra al hueca ra onorugme al nigme hu, lige la la onorugme yuga vestermra. Ligue Anile. Neka alwayambra uchechosine naputlig emi su wisa. Rega simrane naputlig se barraweli na onorugme justicia orachi suwabgar yuga. Neza gozaca, a be trago amigo ya. Al hueka la vischala de ugachi se a bien chugo a bien la ju, nel Alwe Al la, la, la bichase barmehu ju, pa reugachi. Al lig napu, goane, napu bajine, el ra. Al la nechisapalchi lig neca, al huezapalchi asmer O no honorugme cru al guane jime. Al huezil cru nechi jura Pilerio dio ra uyersa kanechi. alwara, yamra, alwé dio. Ararigahu bani, napu, rebugachka nawa'n. Table napurigabani ju, napugo are, alwé israelita, yamo chigme. Alwé banika napugo are, alwé yamo chigme. Table guirle, reugachi moyena. Pilerio dio ra goyame kane bani. Alwé ka la sen vive Uchecho sin esco un arembra arwa. Alargar raichle susi, napulig venirle judio rarambri, ale Utare obachi sinagoga anilime. Ale kapernaumi anilichi, hueca rioche. Napuliga que esa ichli, y susi oyerme, yerme, anile aboypi. Asirga noche el cam hueca y table hue eso si que aquel regarra y Ramli. No bilacho, machilco se unarga y chago Ramli. Li regaru keli. Ya maguana rusunle emi Table Name me corica, ma tablé oyerli emi nechi. We Krugme Natalika, Ne la ruwi chiera ichli. Chura me emi m nechi etea. Na gachi simiche ne, na pu ne yabe Honorúme al Hukru su Nehime, y Napuriga las prelwa. prerua. table las enmargues table honorúme al yuga yugaca. La Uyersa cara Ichli Napunera icha Ali ligra emi algua Napunehine. No bichare emi table chigobichigni Nera chalira. Jesúsica la ma chile Napseu winale ye nochli. Cheri Ralamli Table Bichigli, Gera Ichli Lig Ramachilichugo, Cherisimio Nehia alwe susi. Ligamnavida Ichle Esusi. Hare emi Table Bichingli Nera al Arceria netru ne emi Yabe Baschbera we table wesiga inamio necho Yerea table naresa ca no honorug minera iwerli. Lico weka Jesus Yuga inme Matable amnab esusi esusi yuga. Macho guana rusulime. Ligue susiruquele, al hue cario, es oyerme yerme, napuavegon peñero la nile, e yuga. Emicho simanli, rendli eminechi. Ligue simoni pegro carrega anele. Mue guarura. Cheri yuga simawa wera mue. Mue jucru, napura meju, raichli, napurigarre me napu ugachi napurigarreugachi sebagua, ligra onorugme yuga es sen senviniraga. Ramue muera chalila, liga la machia chigo muesco honorum tewalnaprigme, naprigagu irmlaramli, lico esusi anele, nevo neualenapi emi macueo cario, liga emi vileta brega nata, mariabro natalila natale, jurasi organile, al buen absimoni iscariote y noranile, jurasi cabile nile, al buen cario. Esusi sucio yerme. Novia Bekmi manegiliru es suci, alwe napuriga Esusi, suci, maotboa, alwe susi saira mochigchi.